Que está pasando. Continuamos, Camila. Y continuando con más información, está este caso de Alicia Ortega rega contra el Teteo. La periodista Alicia Ortega regañó en televisión a irresponsables en pandemia que insisten en hacer fiestas cuando la situación de ocupación cuidados intensivos está al tope en República Dominicana. En plena emisión al aire, estalló tras presentar imágenes de eventos donde no se cumplían los protocolos de seguridad. Sí, llegué al límite, pero pongamos todos de nuestra parte. La periodista regañó en televisión a irresponsables en pandemia, recordando que todos deben cooperar. El video ha sido tendencia en el país y ha trascendido a nivel internacional. Vamos a ver el video. Entonces, tenemos que cooperar. Tenemos que, como población, cooperar porque no hay más médicos para abrir más unidades porque están agotados los equipos. Cada unidad de UCI trabaja 24 horas al día, pero cada unidad cuenta, si no me equivoco, con un equipo por lo menos de 18 médicos. Entonces, tienen que descansar porque son seres humanos, tienen que dormir. ¿Tienen que comer? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya los recursos médicos están agotados. Tenemos que cooperar. Miren lo que está pasando en Colombia. Vieron el reportaje. Están saturados completamente. Tengo un amigo ahora mismo que está sentado en una emergencia, como lo están aquí también, en Bogotá, en una capital desarrollada que cuenta con más recursos que República Dominicana. Y está sentado en una emergencia, hijo de médicos. 43 años y lo están atendiendo en una emergencia, eso es lo que estamos viendo aquí, pero tenemos que cooperar como población, o sea que sí, estoy estoy cansada, hoy, hoy viendo esas fiestas callejeras, sí, llegué al límite, lo confieso, pero pongamos todos de nuestra parte, por favor. Es como dice Alicia, realmente estamos en un punto que decimos, señores, por favor, ¿hasta qué nivel tenemos que llegar para entender que esto no es un relajo? Hay vidas en juego. Incluso los hospitales, las clínicas y ya aquí se están llenando de nuevo por este tipo de casos. Que porque yo me vacune no estoy inmune a que me dé No es que la situación se ha terminado. Familias, personas allegadas fallecen y la gente como quiera sigue igual. Las funerarias se están haciendo tan más ricas. Ya ahorita ni, ni, ni ataúdes va a haber, señores. Recientemente estaba un amigo mío antes, señor, su papá falleció por eso mismo, y la gente ni mente le da. Entonces, recapacitemos, por favor, que si no, seguiremos en esto. Señores, cuando estábamos trancados, Jorge, yo mismo hincado, señor, que aparezca una vacuna, yo mío, orando porque nos vimos un momento crítico. Aquí en San Francisco Macorís fue el epicentro de todo. Aquí fue lo más duro. Aquí, se Aquí veía a gente ciudadano. sacándole envuelta de su casa para pa botarla votarla como lo peor. Y dejándolo tirado en la y calle. Y dejándolo tirado en la calle. ¿Qué sí. pasa nosotros? Está bien. Hay muchas personas ignorantes. Ay, ay, ay, son increíbles. Muchísimo. Yo antes no creía eso. De que qué ignorantes. No, yo hay personas ignorantes. Mucha, mucha gente ignorante. Que le guste el corre corre que les gusta estar en el medio, pero cuando están enfermos. Usted no sabía que aquí hay personas que usted la ve en la calle, trabajando bien, bonito, con su dinero en los bolsillos, y viven solos, que no tienen familia, o son de otro pueblo, o la familia vive en Estados Unidos y, y duerme solo. Usted no sabe que, que le ataque eso, el coronavirus, personas que... Sufren de los pulmones, de pulmonía, como dicen, de de de asma. Se puede morir solo en su casa y, y nadie puede hacerle un té. entiende? Entonces debemos pensar también, ¿a ¿usted puede ser inmune? Porque a mí me dio el coronavirus. Y, y, y tú sabes que no, no es la gravedad. Hay personas que le han dado el coronavirus con un chingo de cabeza, una fiebrecita y ya. Pero tú puedes llevárselo a alguien. Que sea complicado. Exacto. ¿Entiendes? Neto, Exacto. Y, y, y creo que Alicia también debió hacer un llamado al Estado Dominicano que tenga un poquito más de mano dura, porque es que estamos muy suaves con estos barrios. Ah, estamos sí. muy el, el Estado está muy Mira, suave cuando, con los teteos. Espérate, disculpe. Cuando empezamos la, la pandemia, el recorrido, el aire del pueblo, cuando la policía penetraba los barrios. Ay, ay, ay. Es un abuso. La policía está metiendo bombas. Entonces la policía tuvo que salirse de los barrios. ¿Y qué pasa en los barrios ahora? Muchos teteo. La policía ¿no? tiene que tomar que Usted puede en el disfrutar, usted puede disfrutar sin agruparse mucho en la marquesina. ¿Me entiendes? Pero debemos ya controlar, porque llevamos años picando paldo en estado de emergencia. No, hay que, hay que bajarle señores Un saludo hay, hay, hay esquina. A mi familia, a mi primo Meca Que acaba de llegar por aquí esa leyenda No sé lo que busca no, pero está aquí hay esquinas en los barrios que se encienden en los fines de semana y eso tiene que bajar porque la gente tiene que concientizarse señores esto no se ha acabado y si ustedes siguen los teteos no se va a acabar nunca tampoco se están vacunando en estos días he visto unos videos de gente con, con cosas ficticias de que, que fulano dijo que no me voy a poner la inyección porque tal el sitio mentira si se siguen llevando de eso nos vamos a llegar a 2025 con esta pandemia ¿eh? No, y en ese caso de no vacunas, están hasta falsificando la tarjeta de vacunación. Como ya ahora se va a necesitar en lugares públicos y privados hasta Qué ese. pela, es una pela que hay que dar. Es, es una pela con un chucho. Señores, en otro tema.